mm <laughs> La muerte es una pregunta que nos hacemos muchas veces. La muerte es una sensación que nos acompaña desde que nacemos. La muerte no deja de formar parte de la realidad en la que estamos envueltos. Pero quizás lo más importante acerca de la muerte es cómo la enfrentamos. Y hoy os voy a contar mis relatos con la muerte. Yo era muy joven. Tendría ocho años, nueve años, guardaba unos recuerdos de mi abuelo, mirándole pitillos alrededor de la lareira, la, la, la, la el hogar de fuego en Galicia. Recuerdo la última vez que le vi, tumbado en una cama, postrado después de un ictus, habiendo perdido la capacidad de mover la mitad de su cuerpo. No vi una persona ni un dolor. Y un día, mi familia me informó, nos vamos a Galicia, que tenemos algo que solucionar. Yo estaba con mi prima, jugando con las Barbies, ella jugando con mis coches, haciendo bien de divergencia con ocho añitos, disfrutando de la vida sin pensar realmente en la muerte, en qué había, qué ocurría cuando alguien se muere, porque nunca me había pasado. A la semana, mi madre regresó. Me llevó a la habitación con muchísimo cariño, y me dijo, Carlos, abuelo muerto. Para mí fue un golpe tan grande que casi me quedé sin voz. Me di cuenta entonces que la muerte siempre estaría en torno a mí. La muerte es algo en lo que estamos. La muerte es algo que te toca. Pensé que había sido como mi primera gran aventura con la muerte. ¡Ah! Lo que me faltaba. Me enamoré con 19 años de un chico que no conocía apenas. Nos encontramos, nos compartimos sin llegar a ningún tipo de nada que se pudiera relacionar con el amor. Surgió algo en mí. Él es responsable que yo lleve un pendiente desde el 98. Me lo puso la noche previa a Santos Inocentes y por la mañana se suicidó, se ahorcó con un hilo de pescar en la cabaña donde nos reuníamos todos los fines de semana con los amigos para disfrutar. Estas dos muertes me pillaron bastante de frente, llegó la de mi animal, mi gato, mi perra, mi abuela, todos ellos murieron estando yo fuera sin poder estar cerca de ellos, unos por depresión, otros por vejez, otros por in inflamaciones relacionadas con no tener una vida sexual completa, porque cuando les dueño de una mascota, regula su sexualidad. Enfrentado a toda esta muerte, yo llegó un punto en el que decidí que yo ya no podía mostrar este cuerpo de amor y rosa y belleza. Tenía que desnudarme para lo que pudiera ocurrir, porque sabía que había cometido uno de los mayores pecados de la historia, ser libre sexualmente hablando. ¿Y qué pasó? que me morí de sida! Ahí estuve un mes en la cama de hospital, debatiéndome entre la vida y la muerte, entre querer o no querer quedarme en este mundo que me había odiado desde el primer momento que puse mis ojos sobre él. Pero por suerte, un médico me ayudó a salir de ahí. Y conseguí abrir los ojos a lo que tenía delante, aunque no viera nada, porque perdí la vista en un ojo en el camino. Este ojo. Poco después, o mucho después, depende del tiempo como lo veas pasar, me reatrapó otra muerte, sífilis de tercer grado. Casi se me come el cerebro y yo conseguí separme de ella porque rajo un montón y descubrieron lo que me pasaba. pasado. Y todas estas muertes no fueron más que accesorios a la gran muerte que me ocurrió, que me dejó desproviste de mi amigo, de mi amor, de parte de mi arte, y que hoy he venido a conjurar para que nos acompañe. Melequías, amigo amor, puto punk, cornudo enano, Hachas cachas masculino, travesti, disidente. Él es responsable de mucho de lo que ha pasado en mi vida desde entonces no podía sino recordarle en un día fiado como este que quedan menos de 20 días para celebrar que hace tres años que se fue. A veces reinventarse Conlleva borrarse, y yo hoy quiero borrarse de color, del verde, el color de la naturaleza, este color que nos es impuesto, que no hemos podido elegir, pero que está en todos lados. Llamamos verde al cielo, llábamos verde a todo lo que era azul porque no sabíamos ni que existía. Y hoy quiero desaparecer tras el verde. Gracias. Todos. que sepáis que sabré que me ha tocado estamos chavos <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> que no ha abierto los ojos pero el color no ha abierto <ríe> <Ay>. <ríe> muchas gracias pensé que si me es En la otra sala. Sí, muy cómodo. Me Mi este favorito. Pensé que os ibais a ir todos. Pensé que os ibais a ir. Porque pensé que los iba a ir. Me sorprendió un montón. No sabía que nadie vendría yo no te he tocado nada, ¿eh? Con mucho cariño. Sabía. Sí, si es que realmente me he sentido querida y celebrada, en plan de recogiendo de donde faltaba, pero ahí, ahí, ahí tú, esparce, esparce, que. Acabo de la la... Ah, te estás viendo. Ah, Venga, que tengo todo lo blanco de espalda. Venga, que tengo un minuto de pintada. A ver cómo voy a follar yo hoy con estas pintas, de verdad. te va a quedar pegada. De lujo, de lujo. De lujo. ¿Sí? Bueno, no ver. sí, sí, también verde, verde, te quiero verde, ya lo decía el también también también que había que variar de color ¿qué tal? voy a dentro echarme un agua para no empezar